Y esa es la cara de un Faithful que sabe que derrotamos a los vaqueros de Dallas. ¡Familia Niner! ¿Cómo están? Sean bienvenidos, muy muy bienvenidos al podcast de Canal 49. El más feliz, el más feliz de la temporada 2021-2022. Sí, señores, derrotamos a los vaqueros de Dallas y estamos en la ronda divisional de los playoffs, señores. Eh, los saludo aquí en YouTube, los saludo en iBox y en Spotify para los que me están escuchando. Eh, híjole, señores. ¿Qué les digo? Estoy más que feliz, estoy más que contento. Eh, cada vez que estoy feliz, eh, estoy muy feliz, pero esta vez estoy mucho muy feliz. Como yo creo que muchos de nosotros... Sobre todo los de la vieja guardia que sabemos este odio y esta rivalidad que tenemos con los vaqueros de Dallas. Ah, estoy en paz, estoy tranquilo. Traía torado esto desde la temporada pasada. Porque recuerden que la temporada pasada los vaqueros... Nos ganaron y básicamente con esa derrota quedamos eliminados la temporada pasada y ya se las regresamos y en playoffs señores, en playoffs que es lo más bonito y la historia cuenta, ¿no? eh, la leyenda cuenta que cuando los 49 y los vaqueros se enfrentan en playoffs el que gana es campeón de la NFL, pero bueno no vamos a volarnos tanto, lo importante es que ganamos, miren. Antes de empezar con todo el, el, el, la desmenuzada de esto, eh, vamos, a, vamos a ser muy claros en lo que pasó en la última jugada, ¿no? Para todos los que dicen, es que los árbitros nos ayudaron, es que este eh, los vaqueros que dicen que a los, los árbitros le robaron. Pues miren, señores, eh, hay dos cosas ahí muy importantes que, que hay que ver. La primera es que así son las reglas, ¿no? Eh... Si revisan la jugada ya el jueves se los voy a explicar bien, hasta les voy a poner ahí escenitas, ¿no? Eh, Doug Prescott decide correr por alguna extraña razón, no yo creo que era, no sé, creo que lo más, o lo que yo hubiera hecho estaban en la yarda 40 era tirar dos pases a la zona de anotación tenían tiempo tenían 14 segundos y creo que lo más eh, sensato sin tiempos fuera era tirar dos veces a la zona de anotación buscando o el touchdown o tal vez alguna interferencia pero no lo decidieron así decide correr Dak Prescott con 14 segundos en el reloj y sin tiempos fuera el señor, la regla dice que en donde el coreback empieza, porque no se avienta, ¿no? Se desliza. Y la regla dice que el, cuando el coreback empieza el movimiento para deslizarse, desde ahí se marca el down. Y obviamente ya es intocable, ¿no? Doug Prescott se empieza a deslizar desde la yarda 26 más o menos del territorio de San Francisco. Y, y termina por ahí de la 24. Y nomás por sus polainas, acomoda el balón ahí en la 24. Y quiere sacar la jugada. Olvidándose que la regla es muy clara. El umpire o el referee tiene que tocar el balón. Y básicamente lo tiene que acomodar el árbitro antes de que salga el snap. ¿No? <coughs> Les guste o nos guste o no la regla. Así es. Si no, imagínense. En el primero y diez de Divo Samuel. O en, el, o en, en la jugada de Divo Samuel. este Pues ahí hubiéramos acomodado el balón donde nosotros queríamos. Y pues ya era primero y diez. ¿no? Pero no. Se revisó. Echó unos centímetros para atrás y eso nos evitó el tener el primero y diez que mataba el juego, ¿no? Entonces, sin Yolanda, Mari Carmen, ¿no? La regla es muy clara. Ahora, eh, por esa simple y sencilla razón, eh, los vaqueros eh, no, no perdieron por culpa de los árbitros, ¿no? Estaba escuchando a muchos analistas, he estado escuchando ahorita a muchos analistas sobre esto, sobre todo porque yo quería saber bien cómo estuvo la onda. Y decían muchos exjugadores, incluso esto se practica, lo practicamos toda la semana. Y todos sabemos que en cuanto acabó un balón, hasta hablaban de una jugada de Larry al donde él corrió hasta entregarle el balón al, al, al referí, ¿no? Siempre tienen que entregarle el balón al referee, los jugadores, en estos casos, antes de ellos, por sus polainas, ponerlo donde ellos dicen y sacar la jugada, ¿no? Porque si ahí hubiera sacado la jugada Prescott, seguramente hubiera sido una infracción que les hubiera costado yardas, o tal vez hasta, hasta pues no sé, se si lo hubiera marcado, no sé si hubiera marcado como un retraso de juego y perdían de tomos el balón supongamos que les hubieran dado ese segundo ¿no? que todavía les hubieran dado ese segundo tampoco les garantizaba que iban a anotar con un segundo ¿eh? o sea tampoco es como híjoles que si nos hubieran dado el balón ya ganábamos no recuerden que eran seis puntos y tenía que ser touchdown forzosamente entonces eh, no nos vengan con esas cosas y la regla es muy clara si el, el, el referí no toca el balón no puede salir la jugada eh, a mí esto me causa, sí me causa comezón. En favor de los vaqueros diré que, esta, que estas cosas que pasan en la NFL con tanta modernidad que hay y con tantas cosas que se han modificado se me hace increíble que tengamos que depender. No nada más los vaqueros, todos los equipos de, de, de la condición o de la velocidad de los árbitros, ¿no? Con la velocidad que ellos se mueven, pues es con la velocidad que se, que se mueve el balón, ¿no? Yo recuerdo en las infantiles, no sé si todavía se aplique, eh, pero pues era hasta que se acomodaban las cadenas, seguía corriendo el reloj, al menos en el colegial, ¿no? Esto en la NFL no se hace y dependemos total y completamente de la velocidad con la que se mueva un árbitro para poder acomodar el balón en estas circunstancias y son... Segundos valiosísimos, pero eso señores no es culpa de los 49, es la regla, así son las reglas de la NFL y con esas reglas jugamos. Si no, pues no hubiéramos estado de acuerdo con la revisión del primero y diez de Divo Samuel y pues ya se acababa, ¿no? Entonces, los 49 ganan y ganan bien. Ahora, dicho esto, no señores vaqueros, los vaqueros no pierden por, esa ultim, por ese último segundo, pierden... Porque tienen un corredor que, al que le pagan millones y solamente corrió para treinta y tantas yardas. Pierden porque tienen un coreback al que le pagan millones y tuvo un rating de sesenta y tantos con un touchdown y una intercepción. ¿no? Pierden porque siendo la mejor ofensiva de la NFL estadísticamente hablando, hoy no hicieron más que nada, ¿no? Doscientas... 60 yardas por aire y eso al final se inflan los números por, estos, por este último drive, ¿no? Y, este, y pues corren para 77 yardas totales, pierden por eso, pierden porque cometen 14 castigos y pierden porque capturan a su coreback 5 veces atrás, ¿no? Entonces, 14 castigos, señores, entonces los vaqueros pierden por muchas cosas y porque fueron totalmente dominados prácticamente a la primera mitad del partido. Entonces, eh, no, sin pretextos y sin Yolanda, señores, ¿no? Hay que aceptar cuando un equipo te pasa por encima y los 49, aunque al final se complican las cosas, fueron mejor equipo en el terreno de juego en este juego de Wildcard. Entonces, pues yo creo que tienen que hacer un, un, un examen eh, muy, muy profundo los vaqueros. ¿De qué pasó? Porque como yo se los había mencionado, ¿no? Y, y no soy el único, no sé. Pero para mí las dos más grandes mentiras de la NFL esta temporada se llamaban Patriotas y se llamaban Vaqueros. Y ambos ya se fueron, ¿no? A los Patriotas les dieron una humilladota. Y a los Vaqueros, no porque a San Francisco le, pasó ser más, le faltó ser más contundente y porque cometió errores al final. Pero los vaqueros realmente no mostraron mucho, tuvieron un par de drives contando el primero de anotación que tuvieron y ese último en donde realmente movieron las cadenas, realmente su ofensiva, la supuesta mejor ofensiva de la NFL no se pudo mover realmente mucho. Eh, y San Francisco juega bien, juega inteligente, juega físico. Les corre para más de 150 yardas, 160 y tantas yardas. Entonces, este, pues creo que no hay pretextos. El mejor equipo en el terreno de juego fueron los 49 de San Francisco, ¿no? Pero bueno, ahora sí, a lo que nos truje chencha, porque este, <risa> pues bueno, hay muchas cosas de qué hablar, ¿no? Por ahí le mando un saludo, se me olvidó tu nombre no y no lo traigo por aquí, pero alguien me escribió en Facebook ahí eh, que su marido me mandaron hasta la foto, que sale ahí un, como con una chamarra, este, que cumplieron cuatro años de casados y, a, y otro niner que tuvo a su niña, no, este, también no tengo los nombres ahorita aquí, la verdad, a la mano, pero este, nació su niña y, este, y también le mando un abrazote a todas las faithfuls de, de, del, del, del país no de, de arriba abajo, de abajo arriba y de todos eh, los rincones del mundo donde eh, hacen el favor de estar aquí en Canal 49. Eh, este, pues ya saben que está ahí el botoncito de unirse. Ya contacté, ya me contactó eh, la, la ganadora de, del cuadro de los Niners de México, eh, Chrissy Ledi. Y el ganador del, del cuadro de Joe Montana. Ahora sí, ya se van. ¿no? Uno es de la Ciudad de México y el otro se va hasta Mérida, Yucatán. Se va. Este bonito cuadro de Joe Montana. Y ya saben que este vasito. El día de hoy en este podcast dejen su comentario, ahí en la caja dejen sus comentarios en la caja y voy a hacer un, un sorteo y alguno de esos comentarios, ¿no? otro sorteo virtual y alguno de esos comentarios se ganará este bonito vasito que fue donación del de Club 49ers México Oficial Fan Chapters. ¿no? Este, bueno, ahí está el botoncito de unirse. Denle, denle clic y únanse a la familia de Canal 49, sigan apoyando al canal que es para poderles entregar este tipo de, de, de, de regalos. Se siente bien chido darle regalos a, a, a la Faithful, de repente hay carnales que no tienen pues, muchos recursos o no tienen muchas oportunidad de tener cosas y me da mucho gusto poderles regalar cosillas con el apoyo de todos ustedes. ¿no? Ahí está el botoncito, denle like, denle click y sigan las instrucciones. Hay unos que me dicen que no le aparecen, me dicen que si en el móvil no les aparece, les aparece en una PC, ¿no? Entonces ahí inténtenle y únanse a la familia de Canal 49 eh, esos son los avisos parroquiales este, ¿qué más les iba yo a decir? había otra cosa importante que les tenía que decir Ah, sí, este, activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando subo mis videos. Y si ya la tienen activada y no les llegan las notificaciones, desactivenla y vuelvan a la activar, ¿no? Como que algo pasa ahí con YouTube, con su con su este algoritmo, y de repente como que se pasma. Entonces, si no les llegan las notificaciones de cuando subo mis videos, desactivenla y vuelvan a la activar. Así como que la quitan y la ponen otra vez para que les lleguen las notificaciones cuando subo mis videos. Pero bueno, dicho todo esto, ahora sí, ¡vámonos! lo bonito y lo interesante de lo que pasó este domingo <risa> de victoria de los Niners sobre los vaqueros de Dallas. Analicemos posición por posición, ¿no? Ya saben, o unidad por unidad. Eh, empezamos con Jimmy Garoppolo que me parece que Jimmy Garoppolo da un buen juego hasta por ahí del tercer cuarto, cuarto, cuarto. ¿Dónde fue la calabación, Cuarto, cuarto, creo que ya fue. Iba bien el señor Jimmy garopolo y de repente otra vez la presión lo mata, ¿no? Esa intercepción uh, total y completamente de él. Si la vas a volar, vuélala. Si, si se la vas a tirar a tu receptor, pues tírasela donde la pueda agarrar. Pero básicamente se la puso en las manos al de los vaqueros. Y eso nos costó que se cerrara el juego en un momento que no tenía por qué. O sea... Independientemente de que le faltó contundencia en sus drives a los Niners, ¿no? Varios pudieron haber terminado en 7 y terminaron en 3, pero eh, ahí se complica el partido al final. Brandon ello que estuvo haciendo pedacitos a, a, a Trevon Diggs, ¿no? Este señor que según muchas intercepciones, pero para cubrir pues fue una papa el día de hoy. <risa> ayer, ¿no? Ya es hoy lunes, el día de ayer. Recuerden que este podcast yo lo grabo el mismo domingo, pero se transmite ya lunes aquí en YouTube. Este, Pero Brandon Ayuk en una quema En una lo que y se le llevó el pase largo ¿no? en, lo, lo estuvo bloqueando Y en una ya se lo había llevado bien bonito Y Garopolo la vuelve a volar Y ahí dejó ir Si no siete puntos y un gran avance Porque el safety en la toma no se ve Pero el safety estaba por ahí Entonces pero era, era un gran avance para los Niners Y, y Garópolo la calabacea Y su última calabaceada fue eh, es, En el último el coreback Sneak digo eso es de prepa, no es de infantil es de, es de juvenil tienes que esperarte a que se acomoden todos y sacas el balón lo saca y Trent Williams todavía no estaba en posición y en lugar de lograr el primero y diez para ya matar el juego se complica la cosa y se le da una última oportunidad con los vaqueros detallitos, pequeños detallitos que sí como bien me lo comentan eh, contra Green Bay, contra Tampa Bay contra el que me digan pues ya no se pueden cometer este tipo de errores ¿no? la verdad es que ya sin demeritar más a los vaqueros ¿no? Este, sí, Green Bay y Tampa Bay ya son otro tipo de bestias mucho mejores equipos que los vaqueros y ahí no se pueden cometer este tipo de desconcentraciones Jimmy Garoppolo tiene mucho todavía que revisar mucho que ver para los juegos que siguen eh, entonces pues bueno aparte pues números muy muy modestos 170 y tantas yardas eh, cero touchdowns, una intercepción entonces Garopolo se va pues, sin pena ni gloria al día de hoy. Afortunadamente sus errores no nos costaron el juego, pero sí nos complicaron el partido. Es mucho que mejorar de Jimmy Garopolo. Eh, la línea ofensiva bien, a Garopolo no lo capturaron ni una sola vez, ¿no? Mika Parsons, el, el famosísimo Micah Parsons, que decían que iba a ser el factor, que iba a ser la diferencia, y que, pues no, eh, lo contuvieron bien, realmente lo confundieron, a veces estaba perdido, a veces no sabía bien para dónde. Sí detuvieron e intentaron detener la carrera de los vaqueros y aún así se les corrió para 160 y tantas yardas, ¿no? Pero Micah Parsons desaparecido, Lawrence desaparecido, Gregory cometiendo muchos errores. Repito, los, los vaqueros también se disparan al pie horrible, cometiendo muchos, muchos castigos. Y eso, pues así no vas a ganar un partido, ¿no? Pero la línea ofensiva en general, bien, me dio mucho gusto Trent Williams, que yo no sabía que... En 11 años en la NFL... Nunca había ganado un solo juego de playoffs... Y me da mucho gusto que por fin sabe lo que es ganar un partido de playoffs... Con el uniforme de los Niners... Entonces la línea ofensiva lo hizo bien... Me gustó Compton... Compton creo que sí está... Está resultando mucho... Al menos no sé si mucho... Pero mejor que McClinchy. si yo... Mike McClinch y ya adiós... Que le vaya bien el próximo año donde quiera que vaya... Um, Brunskill bien... O sea la línea ofensiva en general lo hizo bien... Le dio protección a Garoppolo... Y, y, ...y abrió buenos huecos para que, que, que pudiéramos avanzarle a los vaqueros... ...que tampoco era una gran defensa contra la corrida, ¿no? Um, a la cerrada George Kittle, otra vez solamente aparece con un pase... ...lo tienen muy vigilado a George Kittle... ...se lleva solamente un pase, por ahí otro... ...Bendito Dios... ...que fue incompleto porque a mí ya se me había subido la bilirrubina... ...y se me habían subido los triglicéridos y el azúcar y todo, cuando, cuando ese pase que fomblea, dije, no puede ser, y ya chafió. Afortunadamente, yo no recuerdo en mi vida haber festejado tanto un pase incompleto, y es el, el pase incompleto que más me ha dado gusto en toda mi vida, gracias George Kittle, por porque fue incompleto ese pase, ¿no? Que yo en ese pase, va muy bajo, pero ahí yo noté que garopolo no está seguro del dedo, tira, tira y no tira seguro, y se ve que no aprieta bien el balón, Todavía no está bien de su dedo pulgar Jimmy Garoppolo y es algo que no se notó, pero vean de nuevo esa jugada, ahí se nota que Garoppolo todavía no está bien de su dedo y pues bueno, vamos a esperar que, que al próximo domingo esté mejor aún, ¿no? porque eso le está restando tal vez este tipo de, de, de, de puntería y este tipo de errores que sigue cometiendo. Pero George Kirill en, en, en, en, en la labor de bloqueos, excelente George Kirill. La verdad es que George Kirill es una bestia deshaciendo jugadores a Micah Parsons. Al que le ponían enfrente lo, lo, lo deshacía, ¿no? Entonces, George Kirill es, es ese factor en bloqueo. Tras los corredores, viene el Mitchell. No tengo el número, no sé cuántas yardas se llevó. Eh, por aquí alcanzo a ver. Fueron... Casi 100 yardas, 96, 95 yardas. Se lleva se lleva, eh, el Aya Mitchell, buen juego. Pueden jugar un touchdown bien por el Mitchell. Y Kyle Juschek, miren. Nuevamente, ¿no? Ya. Ya le voy a hacer ese, ese, su, su altar a Kyle Juschek, La verdad es que... Ya no hay más que yo pueda decir de este señor. Es mi fullback favorito. de, de, de Yo creo que junto con Tom Ratman ya. Mis fullbacks favoritos de toda la historia de los 49ers. Kyle Juschek, bravísimo. El Mitchell muy bien. La ofensiva en general camina bien. Le falta ser más contundente. No, pero... Generan los puntos necesarios para, para ganar el partido. Eh, A la, la defensa, la línea defensiva brutal. Se los decían decía en la plática podcast, la, la, la, la plática postgame. Creo que la unidad que gana el partido en gran parte es la frontal. Esta presión que le estuvieron metiendo todo el maldito tiempo a Dak Prescott valió oro. Cinco capturas, nueve golpes, no sé cuánto. Lo trajeron como loco la línea ofensiva de los vaqueros, no pudo eh, con la línea defensiva de los Niners. Y, y, y fue una cosa, me encantó ver. no. A pesar de la lesión de Bosa, siguen metiendo presión y no se doblaron. Eh, me encantó la línea defensiva Me parece que nuevamente es, es, es gran factor Para la victoria de estos Niners Y para que el perímetro funcionara Ambry Thomas no recuerdo que lo hayan quemado así feo Como en otros juegos, la verdad que no A Emmanuel Mosley tampoco O sea, en realidad el cuerpo de receptores De los, de los vaqueros que también les pagan un dineral El mejor receptor fue su ala cerrada ¿no? Entonces Bien el perímetro, bien la frontal Los linebackers por fin vimos a Greenlow Al Sahir y a Warner juntos Desafortunadamente Warner se nos lastima, pero bien el cuerpo de, de, de linebackers y haciendo las labores, cerrando los huecos, no dejaron correr a los vaqueros, 77 yardas terrestres totales de los vaqueros, bien nuevamente la defensa, la zona profunda blindada, por ahí casi se lleva un pase este, uno de los vaqueros no en el penúltimo drive de, los, de, de, de Dallas, no, afortunadamente no se lo lleva, pero fue un pase sote de Prescott y se le cayó, ¿no? No lo alcanzó a levantar. Pero bien, la defensa... Eh, creo que me gustan las dos. Me gustan las dos unidades. Ahora sí no me gustó más una que otra. Creo que las dos lo hacen bien. Ofensiva y defensiva. Y equipos especiales. Miren, nada más tuve ahí mi... mi o sea, mi arrocito negro de, de, de, de la tarde. En cuestión de por qué hacen eso. Fue en una que ya habíamos parado a los vaqueros. no Era cuarta y veintitantas. Yo no sé por qué esta necesidad de querer... Bloquear una patada. Intentas bloquear una patada cuando... Ya estás desesperado, pero ibas a tener muy buena posición de campo. ¿Por qué mandar a bloquear una patada? Sí, se, eh, eh, eh, tomaban a C8, ¿no? Pero no fueron. error. ¿Por qué manda el, el coordinador de equipos especiales a bloquear una patada? Si sí, lo que necesitaba hacer era proteger y tener buena posición de campo. Pues ahí estuvo el resultado. Le pegan al pateador y le regalamos un primero y diez a los vaqueros. Que no cuesta afortunadamente, pero son errores también que no se tienen que cometer. En fin... Eh, yo hablo como un simple mortal, ustedes ya saben que por ahí me dicen que hago buenos análisis y que no, yo no soy analista, yo la neta no soy analista, ni soy comentarista, ni soy, yo soy fanático de los 49ers y, y hablo desde mi perspectiva como fanático, como, como hablamos todos cuando se reúnen o cuando platican, yo así soy, no, yo no soy ningún experto en fútbol americano, ni mucho menos, pero es lo que yo alcanzo a ver como fan eh, y, y ese tipo de cosas a mí me sacan mucho de onda. Pero bueno, eh, pero equipos especiales. Fuera de eso, Robbie Gold se llevó qué fueron mmm, tres, como tres goles de campo. Tres goles de campo y muy buenos. uno de 50 y ta, Dos de cincuenta y tantas. O sea, Robbie Gold no sabía yo que nunca ha fallado un gol de campo en postemporada. Y eso está genial. Y se está aplicando porque tuvo sus altibajos en la temporada. Todos los equipos especiales muy bien. Shanahan nuevamente un primer drive demoledor ¿no? Unos primer, un, o los primeros drives realmente arrastraron a los vaqueros errores también de nosotros nos frenan no castigos eh, cosillas por ahí pero me parece que a la hora buena toma buenas decisiones esa que no fue primero y 10 de Divo Samuel fue una jugada arriesgadísima pero le sale y casi era primero y 10. y casi matábamos el juego O sea, tipo reversible eh, <coughs> sacó el genio porque se estaba viendo muy conservador y nos estaba empezando a pasar lo de toda la vida con Shanahan. Que partidos que están ganados. De repente se empiezan a ir. Y de repente por alguna extraña razón nos empiezan a empatar. Y parece que nos pueden sacar el juego. Entonces Shanahan alcanza a salvarlo. Pero otra vez nos sudó. Y nos sudó cañón al final. E insisto, no fue porque los vaqueros. Sino fue por lo que San Francisco regaló. Y lo que dejó de hacer. Realmente los vaqueros no mostraron nada. Eh... No digo que sea un mal equipo, pero no creo que esté del calibre que muchos pensaban o que se decía, que, que un equipazo, la verdad que no, no, yo los vi y pues lo que yo les vi, no les vi mucho, honestamente. Um, entonces Shanahan, creo que la libra también, me hubiera gustado que hubiera sido más agresivo todo el tiempo, creo que a veces eso es lo que le falta, le tiembla la mano, a veces tiene las ventajas. Y ya lo que quieres es mantener el juego. Ya, no, o sea, lo insisto, Shanahan juega de repente a ya no perder. En lugar de querer ganar, ¿no? Pues, en lugar de querer seguir masacrando al rival, ya juega a mantener el marcador y esto a veces nos cuesta lo que pasó. Entonces Shanahan tiene que ahí apretar ciertas tuerquillas desde mi muy humilde perspectiva. Eh, y de Michael Ryans me sigue sorprendiendo los planteamientos. Miren, los 49 no son un equipo o no ha sido un equipo esta temporada que dispare mucho. Y hoy sí se aventó y hoy sí se la jugó y nos salió perfecto, ¿no? A Prescott sí lo estuvieron eh, trayendo a pan y agua, y eso fue genial, creo que Demeko se empieza a animar más a, a, a disparar, y era una de sus características, que se hablaba mucho de él, no lo había visto, visto toda la temporada, y hoy se ve y la neta es que me da muchísimo gusto ver este tipo de facetas de los 49ers, ahora lesiones, ¿no? Bosa de, dicen lesión de la cabeza, que pues es, es, es conmoción, por ahí leí que su papá dijo que habló con él, y que está bien, y que seguramente va a estar contra los Packers, y yo no lo dudo, ¿no? En, en, en su momento, cuando, cuando lo vi tirado, yo dije, fue la rodilla, chin, la rodilla, pero no. Ya cuando vi la repetición, dije, el cuello, pero no. Entonces, es, es conmoción, fue como lo de Wischnowski, entonces yo creo que eh, en estos días lo van, a, lo van a estar analizando, revisando, monitoreando y seguramente va a estar contra Green Bay no se lo va a perder por nada del mundo. Y Fred Warner fue el tobillo, yo también dije, chin, si fue la rodilla ya chafió, pero fue el tobillo. Y los tobillos son un poco más fáciles de aliviar eh, sobre todo porque no fue, fracturo, no fue fractura Si hubiera sido fractura No hubiera podido andar ahí Porque se lo hubieran llevado ya al casillero Al ¿no? carrito de las desgracias Pero anduvo ahí, anduvo caminando Sí, medio cojeando, pero andaba caminando por todos lados Incluso se ponía el casco Se ve que tenía ganas de regresar pero pues sí se torció el tobillo y yo no creo que sea tan grave. Entonces, habrá que ver, a ver que habrá que esperar el reporte. A lo mejor a estas horas ya sabemos un poco, ¿no? Recuerden que, insisto, grabo este podcast un día antes, pero, y lo subo ahorita a 5.30 de la tarde, 6 por ahí, este, entonces a veces a estas horas ya se dieron reportes, pero yo espero que no sea nada grave lo de, los, lo de nuestros eh, jugadores que salieron lesionados el día de hoy. Eh, pero bueno, a destacar, Divo Samuel sigue siendo una bestia, Divo Samuel es, es me faltó analizar a los receptores, es cierto. Eh, Brandon Ayuk eh, vuelve a ser el líder receptor de, de, del juego. Divo Samuel es, es un todoterreno. Um, Jennings sigue apareciendo en momentos bien puntuales. Se llevó un par de primeros y diezes importantísimos en los drives de los 49. Y también está ayudando en labores de bloqueo Joan Jennings. Me está gustando esa tripleta ya. Divo, Ayuk y, y Jennings me parece que puede ser el 1-2-3. Excelente. Por ahí también un errorcillo en equipos especiales, se la juegan los vaqueros. Creo que era Marcel Harris que pues, en lugar de seguir a, a, a su hombre se sale corriendo como loco y pues el otro solo, ¿no? Entonces, este, bueno. Pero en general, bien. Y, y yo creo que, miren, ahora vienen los empacadores. si sí es, sí es un equipazo, sí, es, sí, sí. Me atrevo a decir que es, es mejor equipo que los 49 por el tema de Aaron Rodgers, ¿no? Aaron Rodgers sabemos que es un game changer, ¿no? Es, es alguien que, te, que, que puede cambiarlo todo en cualquier momento y ya nos la aplicó en la temporada, un juego que también... Se, la ofensiva, lo de, no va a decir Garópolo, pero la ofensiva deja ganado el partido y con treinta y tantos segundos nos lo saca y nos saca el gol de campo, ¿no? Entonces, eh, un partido que también íbamos perdiendo 17-0 y San Francisco remonta. Creo que esta vez San Francisco no se puede dar el lujo de irse abajo en el marcador en ningún momento Y si es que llegásemos a tener ventaja Tampoco puede Shanahan volver a jugar a no perder Tiene que jugar a ganar y tiene que ser más agresivo Va a ser un juegazo en la tundra de Green Bay Sábado me parece, hay que confirmar, el jueves ya les confirmo Pero me parece que va a ser sábado en la noche ah, <coughs> Por razones de trabajo Posiblemente no pueda hacer plática post-game el sábado este, me va a dar mucha tristeza porque me encanta platicar con ustedes después sobre todo de victorias También de derrotas, pero yo confío en que podemos ganar Pero bueno, el sábado me parece que 7.15 de la noche, 7.30 Ya les confirmaré el jueves cómo, cómo va a estar el juego Pero eso fue lo que alcancé a leer, que creo que es ese día a esa hora Entonces pues ya veremos Pero bueno, el siguiente rival empacadores de Green Bay Mucho que hablar, vamos a hablar de eso el jueves en Canal 49, vamos a revisar bien o más, vamos a hablar más de lo que pasó en este partido contra los Vaqueros. este Y vamos a analizar a los empacadores de Green Bay, ¿no? Se ponen buenos los juegos. Eh, le he pegado a todos en Pablo Damos, falta el de hoy. Vamos a ver, yo pienso que van a ganar los Rams. Entonces sería Green Bay contra San Francisco. Y Los Ángeles contra Tampa Bay. Entonces, muy buenos juegos divisionales. La neta es que los playoffs se están poniendo buenos. Kansas City va contra... ¿Contra quién va Kansas City? No, no me acuerdo. Y, y, este, y los Titanes contra... También no me acuerdo. Ya les diré todo el jueves. Es que miren, ando bien volado. La neta es que esta victoria, miren... Yo quiero todo, ¿no? Quiero divisional, quiero Super Bowl, quiero todo, ¿no? Quiero el sexto anillo, quiero todo... Y sueño y se vale soñar, ¿por qué no? Al final somos eh, fanáticos, ¿no? Por ahí dicen, es que yo no soy porrista. Pues es que tampoco eres directivo ni eres coach. Somos porristas, carnales. Al final le podemos hacer al analista y le podemos hacer al, al, al comentarista o al pseudo coach y lo que quieran, pero somos porristas. Esa es nuestra chamba. Somos fanáticos y tenemos que ser porristas del equipo, ¿no? Este, y aplaudirles, entonces eh, tratar de criticar lo que medio sabemos y entendemos o vemos, ¿no? Pero, este, pero yo quiero todo. Sin embargo, yo la verdad ya estoy más que agradecido con estos 49. Me dieron a mí, Pablo, no hablo por todos. A mí, Pablo, me dieron la victoria. Que más... Eh, yo creo que es la que más disfruto. Si sí, obviamente ganaron Super Bowl, pues no manchen. Pero para mí ganar a los vaqueros es... Estoy en paz. Mi alma está en paz. Estoy tranquilo, estoy contento, estoy feliz. Este... Y independientemente de lo que pueda pasar en adelante, yo ya estoy agradecido con estos 49 por esta temporada. La verdad es que el 75 aniversario ha sido más que emocionante, nos han dado más que eh, adrenalina y todo. Nos han dado una temporada llena de emociones de sub y bajas, pero nos han enseñado que se puede cuando se quiere. Y no hay enemigo grande y no hay enemigo pequeño. Entonces, estoy feliz, estoy más que contento, de verdad se los digo, si, si pudieran sentir lo que siento, estoy muy contento, estoy muy tranquilo, estoy muy feliz, me voy a ir a dormir con una sonrisota y, to y toda la semana van a hacer andar así, yo creo que así ya voy a andar, pase lo que pase en adelante, pero bueno, señores, eh, pues no me queda más que eh, repetirles. Ahí están mis redes sociales, Canal 49 Oficial, Facebook, Twitter, Instagram y en Twitch. Nos vemos el miércoles porque vamos a seguir platicando, cotorreando y vamos a jugar contra los Packers, ¿no? Entonces, este se va a poner bueno. Ahí nos vemos en Twitch. Este, a todos los, la banda twitchera, ya saben que ahí se pone chido. El jueves, Canal 49, no se lo pierdan. Se va a poner de lujo. Así como estuvo este anterior, este también va a estar bien chido. <ríe> y, híjole, también los Packers es una rivalidad que para qué les cuento, ¿no? Tiene mucha historia. Y el sábado, pues, la interacción extraída de Twitch. Este, y pues ya. Dejen su comentario ahí en la caja. Ya saben, dejen su comentario. Y alguno de estos comentarios puede ganar el vasito de la Faithful then Faithful Now. Este, el botoncito de unirse, ahí está. inténtenlo en su, en su móvil, si no, en la PC. Denle clic y sigan las instrucciones. Pero bueno, carnales, les mando un abrazote. De verdad, de verdad. Les eh, deseo todo lo mejor. Estoy muy contento y sé que todos ustedes están igual que yo yo sé, yo sé Estas victorias Cómo se disfruta cualquier victoria de los Niners Pero estas son más que especiales Para mí es la más especial de todas Señores, les mando un abrazote Cuídense mucho ¡Ganamos! Le ganamos a los vaqueros y vamos a la ronda divisional Mucha buena vibra Y ya lo saben ¡Go Niners!